Hola, quiero que sepan que estoy de vuelta. Mi trabajo es observar las metidas de pata de mi amigo, Pedro Pierluisi, mejor conocido como Pipi. Hola puertorriqueños y puertorriqueñas, americanos y americanas. Quiero informarles de que Juan Bobo comenzó de nuevo su serie este, sobre críticas eh, de la realidad puertorriqueña y eso incluye este, críticas a mi administración mis boberías eh, las sanganazas que yo hago y todo lo que puede implicar la corrupción que hay en mi administración lamento que Juan Bobo haya retomado esta labor, pero es mi deber advertir a este pueblo que su crítica ha comenzado de nuevo.